Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián Rosso, el santero hechicero espiritista y brujo más reconocido en América Latina, el más efectivo. Contáctenme desde cualquier parte del mundo si están interesados en un amarre de amor, un hechizo de amor, un conjuro, un ritual, un endulzamiento de pareja. Soy especialista en unir parejas. Si ustedes se encuentran en este momento sufriendo por amor y quiere una ayuda espiritual, me pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros, por medio de mis colaboradores... Acá en la tierra y por medio de los espíritus Podemos hacer que esa persona Regrese a su casa Que toque la puerta Arrepentido o arrepentida Llorando, pidiendo perdón por los errores cometidos Únicamente contáctenos ya Atrévete y déjate sorprender